El ABC, o ABC Activity Basis Costing, está originado en la Universidad de Harvard, ideado por los doctores Kaplan y Cooper. Se lo considera el método actual más conveniente para desarrollar costos. Los doctores Kaplan y Cooper editaron el primer ensayo sobre esta técnica en este libro que se llamaba Costo y Efecto. Eh, en este libro sus autores presentan cómo se usa la ABC para mejorar la gestión, los procesos y eh, la rentabilidad de las organizaciones. Permítanme que me presente. Soy el profesor Alberto Romero, experto en ingeniería industrial y economía de empresa. Siguiendo los lineamientos de los doctores Kaplan y Cooper, he colaborado en empresas como Aerolíneas Argentinas, la industria automotriz terminal, empresas subsidiarias. En capacitación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, Misiones Argentina. Y en organismos uh, como la Secretaría Pymes de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones. En el ámbito externo, para la Unión Europea, en el programa Al Invest. Y en el exterior, como expositor, conferencista, facilitador, en países como México, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia y entre otros. Nuestro método exclusivo e innovador se basa en la vinculación, dentro de un modelo matemático en Excel, del análisis y diagramación de procesos con el método ABC o ABC. ¿Qué es lo que se pierde al usar el sistema de costos tradicional? Usted no puede saber cómo medir la capacidad instalada real o cómo medir la eficiencia o la productividad lograda y por qué no puede hacerlo. La capacidad instalada es sólo posible conocerla midiendo los rendimientos de cada puesto de trabajo y para eso se deben analizar los procesos con técnicas de la ingeniería industrial, incluso los administrativos y comerciales. Los sistemas tradicionales de costo consideran que su único objetivo es determinar el costo por producto o servicio, ignorando la información para reducirlos. Es decir, se requiere un sistema de información que determine qué actividades agregan valor y cuáles no, con el fin de lograr la mejora continua. Usted no tiene cómo determinar el verdadero impacto de los gastos indirectos en cada producto o servicio. ¿Por qué? Porque la contabilidad tradicional no puede asignar los costos no manufactureros que también están asociados con la producción de un producto o servicio, tal como los gastos administrativos. A usted no le resulta sencillo calcular el costo por producto, el costo por cliente, ni tampoco la ganancia o la utilidad. Porque los ingresos y egresos no siempre son formales lo que impide que la contabilidad usual registre la totalidad de ambos. A usted tampoco le resulta sencillo calcular la rentabilidad sobre activos por producto o por cliente. La evaluación del activo real, o sea el costo de reposición de equipos e instalaciones, no se realiza habitualmente. Usted no puede conocer los costos ocultos innecesarios. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque los costos ocultos son señal de ineficiencia que acaba provocando un costo innecesario por inadvertencia. Tampoco usted no puede saber el impacto de las tareas que no agregan valor, que son, por ejemplo, desplazamientos innecesarios entre procesos o dentro de ellos, Máquinas o personas esperando. Falta de calidad que provocan defectos, inspecciones, retrabajos. O sea, utilizar más recursos de los necesarios. Usted no puede confeccionar un plan financiero con certidumbre. Porque el conocimiento débil de cómo se incurre en gastos fijos, semifijos y variables. En tu empresa industrial, de servicios o comercial, tienen situaciones similares? ¿Crees que los, los procesos o los costos son causa o razón de alguno de los problemas actuales de tu organización? Nuestra, nuestra primera aproximación a la organización se realiza identificando el proceso y graficándolo al efecto de ser utilizado en las sucesivas interpretaciones para luego desarrollarlo en diagramas de flujo y trabajar sobre ellos a veces hay confusiones entre ganancia y rentabilidad la ganancia o la utilidad es lo que se obtiene una vez descontados los egresos a todos los ingresos la rentabilidad, o rentabilidad sobre activos, es lo que rinde o produce una inversión o un activo. Bueno, en este cuadro mostramos algunas de las diferencias, hay muchas. Básicamente, eh, las diferencias se pueden leer de la siguiente forma. En el costeo tradicional... Los productos consumen los gastos, ya los vamos a ver aquí más adelante en gráficas adecuadas. Mientras que en el costeo por ABC las actividades consumen los gastos y los productos consumen actividades. Se asignan eh, en el costo tradicional los costos indirectos de fabricación, utilizando como base una medida de volumen. Una de las más usadas es la de horas hombres o también puede ser horas máquinas en fabricación. En el costeo por ABC se asigna los costos indirectos de fabricación en función de los recursos consumidos por las actividades. Se ocupa de valorizar el sistema tradicional, principalmente los procesos, los procesos productivos mientras que el ABC se ocupa de valorizar todas las áreas de la organización. Aquí eh, es donde se muestra, se observa, de izquierda a derecha, tenemos los gastos originados por los recursos. Esos son distribuidos a los productos o servicios Utilizando algunos de estos módulos que se observan aquí, como horas hombre, horas máquina, cantidad de productos, importe de la venta, todos son erróneos. Aquí se observa cómo es la distribución, cómo se realiza la distribución con este criterio. Tenemos entonces, izquierda a derecha, los gastos originados por los recursos utilizados y esos gastos se cargan a través de un inductor de recursos a las actividades que lo generaron y desde estas se las distribuye a través de inductores o cost driver direccionadores a los productos y a los clientes a través entonces del activity cost driver que es el inductor Uno de los tantos útiles que arroja nuestro sistema es este cuadro al cual le llamamos costo por producto. Luego de haber sido trabajado durante todo el sistema en Excel, vemos una hoja de costo donde en forma sintética se observan los resultados logrados, quedando claro el desagregado del tipo de costo y vinculado con el precio de venta que muestra la utilidad. Bien.